Fue desmantelado un punto de 20 distribución de drogas en el sector Rivera del Jaya de esta ciudad en la tarde de ayer. Xiomara Arias, relacionista del Comando noreste de la Policía Nacional, ofrece los detalles. Se trasladaron a la, a la calle Núñez de Cáceres del sector Rivera del Jaya, donde allí opera un supuesto punto de drogas propiedad de Bibi. Allí la policía procedió a desmantelar dicho punto, apresando al nombrado Luis José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 Entre los demás presuntos puntos de drogas ubicados en sectores de esa ciudad, el director nordeste de la Policía Nacional, General Olivense Minaya, alega estos operativos continuarán. Van para todas partes, vamos para todas partes. Aquí no hay compromiso, que se preparen, que le vamos a abrir fuego. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.